hemos dejado de juzgar de juzgar al otro y hemos recapacitado y no hemos vuelto o por lo menos tratado de no hacer lo que hemos hecho que no está bien a esa recomendación del señor yo tampoco te condeno pero vete, pero, pero, ese pero del señor pero no peques más te lo pide por favor, no te alejes más del señor no te alejes más de mí porque no vas a ir por buen camino ¿ah? Así que tratemos de hacerle caso ¿no? Y no estar juzgando Porque si no tenemos que agachar la cabecita Como ¿ah? desde el más viejito se fue ¿Y qué nos ayuda? Nos ayuda el Señor con esta palabra maravillosa Que el Espíritu Santo nos va pum, dando esa lucecita Para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy Esta palabra viva, eficaz Escrita hace más de dos mil años y va a estar en dos 2000 años más la misma no va a estar cambiada, ni van a decir hoy este año hay que cambiarlo, como quieren decir ahora no estos viejos, no hermano querido el Señor es el mismo hoy y siempre y mira hoy día en, en Juan 8 como subtítulo Jesús, luz del mundo Jesús volvió a hablar a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará a oscura, sino que tendrá la luz de la vida. Palabras, palabra de Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no vino, hermanos queridos, a decir aquí, bueno, aquí yo les vengo a decir que mi padre tiene un reino y mi padre les quiere devolver ese reino que ustedes perdieron y allá al final del camino está ese reino y ustedes vean cómo llega, bueno, ustedes, allá está al final, ustedes verán cómo llegan. no, hermano querido, Él viene y te dice, yo soy el camino, sígueme no tengas miedo, yo voy a ir contigo Toma tu cruz. Toma tu cruz de cada día y sígueme. Pero no tengas miedo porque mi carga es ligera. Entrégamela. No se siente. No seas orgulloso de que decir, oh, yo, yo, yo puedo. Porque yo soy esa luz. Y que el que me siga no caminar a oscura. No va a andar a tropezado, no va a andar ahí no sé para dónde voy. No, porque está esa luz que me va guiando. Esa lucecita que guió a los reyes magos hasta llegar allá, a donde estaba el Señor, por todos lados, pero iba, iba, se paraba donde no debían estar y después los volvía a seguir iluminando. Esa es la luz, ese es Cristo. A Él tenemos que seguir, hermano querido, en esta palabra, en la Eucaristía, en esos libros de vida santa, en esos grupos de oración que vamos viendo y cada persona que va hablando de su experiencia. Como hacía el Padre Agustín, los testimonios son la mejor enseñanza de la luz del Señor en esa persona que puede ser igual a tú. Así que digámosle hoy día, Señor, Señor, sí, alumbra mi vida, sácame de la oscuridad y ayúdame, Señor, a llevar tu luz a tantos que lo necesitan hoy día.